hacer ahora una pregunta, tipo pregunta de desarrollar, está aquí, entonces le doy clic a pregunta de desarrollar, acordarnos que aquí puede ir el título de la pregunta, de este lado puede ir el punto o los puntos que van a valer esta pregunta. Los estudiantes van a contar con un recuadro blanco muy parecido a este o igualito a este para contestar eh, la pregunta que tú les hagas, entonces voy a escribir aquí una pregunta. En esta parte acordarte que puedes poner comentarios a la, o retroalimentación a la pregunta. Y ya quedó. Vamos a ver cómo sería la vista del alumno para esta pregunta. Bueno, pues así es como se vería una pregunta de tipo de desarrollar. Aparece la pregunta para el alumno y le aparece un recuadro con las mismas herramientas que tenemos nosotros de disposición, para contestar esa pregunta, o sea que ellos también podrían marcar algún título de la respuesta, por ejemplo. O sea que nos podemos sentir libres de decirles, marca las cosas más importantes, las en negrita o el cuerpo de la respuesta, la quiero en itálica. O sea, cualquier cosa que nosotros tenemos de herramienta cuando editamos la pregunta, también la tienen ellos para contestar la pregunta. Y de hecho, algo que les iba a comentar es que les podemos pedir incluso que se graben con el botón de Grabar Cargar Medios. Entonces, ellos podrían incluso grabar la respuesta en el momento del examen. Algo que si, si, si alguno de ustedes quisiera encargar este tipo de respuesta, algo que sí les voy a recomendar es en las instrucciones dejar claro que esperas que se graben con este botón de aquí. Entonces, algo que yo haría sería editar las instrucciones para que quede más claro. También quiero recordar que esta pregunta les va a aparecer como aún no calificado hasta que tú entres a Speed Rater y lo califiques manualmente. Entonces, para cerrar, si quisieras pedirle a los alumnos que se graben diciendo la respuesta, yo utilizaría algunas instrucciones como las que pongo a continuación. Entonces dice, haz clic en la herramienta de grabar o cargar medios, e incluso le puedes poner la foto para que vean que es esta. No lo hagas desde una aplicación y después cargues el video, se debe dar clic en Canvas, en Grabar Cargar Medios, solo para que quede claro. E incluso este, recalcárselos a la hora, antes de aplicar el examen, les va a aparecer una pregunta en la que se tienen que grabar, hay que hacerlo con el botón que está ahí, por favor no se graben con otro dispositivo. Y bueno, aquí viene ya la pregunta. Y bueno, como mis alumnos son de prepa, normalmente les digo que pues obviamente lo tienen que decir con sus palabras y sin leer. Algo también que quiero recalcar de este tipo de pregunta es primero hacer un cáliz o un examen de prueba. Con este tipo de pregunta hay algunos alumnos que tienen bloqueada la configuración de la cámara y pues si no hacen un examen de prueba no se van a dar cuenta hasta el día del examen. Entonces es importante hacer un examen de prueba, pero funciona muy bien. Este, vas a poder ver un video instantáneo del, del alumno en ese momento como se veía cuando tomó el video. Y es muy importante recomendar a los alumnos que este tipo de examen lo hagan en Chrome, en Google Chrome. Entonces, voy a darle a actualizar, solo para que veas cómo se vería la pregunta. Y entonces, volviendo al preview de una pregunta tipo de desarrollar, Bien, la pregunta dice así, haz clic en la herramienta de cargar medios, viene una foto de qué herramienta me está diciendo la maestra, no lo hagas desde una aplicación externa, hazlo aquí, ok, tómate un video en el que expliques tal cosa. Y entonces los alumnos, repito, tienen todas estas herramientas a su disposición, encuentran el simbolito, le dan clic y comienzan a grabar su respuesta en tiempo real del examen. <música>